cabeza va a ser y vas a dar pasos agigantados si tú eres transparente contigo mismo leyendo la gráfica leyendo tus resultados aprendiendo a ver si te estás sobreapalancando entonces eh, primer punto de dónde viene el precio segundo punto a ver si ya tiene tendencia hacia dónde va cierto en este caso, en este par, en el euro franco. Y ahorita pues ya está llegando un máximo de impulso. ¿Qué, qué todo? Esta demanda de aquí. ¿Sí ven? Y ahorita viene un retroceso que mensual. Por eso está dibujando este fractal de aquí abajo. Porque es un bajo mensual. Confirmado, no inventado. Confirmado, confirmado. Es así, es así vuelvo y te digo, busca en Google simplemente busca en Google entonces va aquí y va a retroceder entonces yo por qué me metería aquí si yo sé que acaba va a ser una manipulación ni la like web como la que hizo aquí ¿por qué? porque ya hizo el impulso mayor o sea, ya tuvimos ocho meses de bajada no los aprovechaste embarrada pero ahora, vuelvo y digo miren ...o fractales son altos y bajos confirmados que son reales del mercado. Reales. Reales. ¿Ya? Vas a evitar pérdidas exponenciales, vas a evitar frustraciones. Vas a decir, ¿qué mierda es todo esto? ¿Qué ruido tan hijo? Y ahí vas a empezar a decir, uy, pero entonces yo he entrado en estos ruidos. Oye, pucha, yo quiero entrar en estos liberaciones donde hay momentum del precio... Ya no quiero seguir entrando en estas trampas, que estas son las trampas del mercado. Escuchen, donde buscan los patrones, ahí es donde se generan las trampas del mercado. La gente busca patrones donde están las trampas.